Hola, soy Alicia Torres, CEO de Beauty Coach Academy, alumna de Pepe Romera y de su curso y me paso por aquí para compartir con vosotros mi experiencia en el curso y sobre todo, más que la experiencia, los resultados que obtuve eh, siguiendo paso a paso todas las pautas que marca Pepe en, en el curso y asistiendo a las mentorías eh, junto con varios compañeros con, con, con las que compartía esa, esa convocatoria. Y bueno, yo ya tenía mi curso lanzado, tenía el mensaje creado, mi plataforma, pero sí es verdad que realmente sentía que no llegaba con la fuerza con la que eh, yo quería vender y quería transmitir mi mensaje y en un mes contaros que tuve un crecimiento exponencial, empezando a vender high ticket, cosa que no había realizado en estos tres años que llevaba de recorrido con, con, mi, con, mi, con mi proyecto, con mi escuela Beauty Coach. Eh, sin más, simplemente sigo trabajando, sigo trabajando en el mensaje una vez acabado el curso, pero eh, recuperé mi, mi inversión, ya os digo, al mes. Sé que no todos estamos en el mismo nivel, yo llevaba un poquito avanzado, pero sí es verdad que eh, poco a poco, siguiendo los pasos, creando esa escalera de valor con nuestros productos, se pueden conseguir grandes resultados.